a empezar porque esto ya está lleno. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos los que habéis venido a esta charla. Eh, esta charla pretende ser, verdad, Luru, un poco una recopilación de todas las buenas prácticas y patrones de diseño que seguimos eh, día a día, tanto Luis como yo, a la hora de desarrollar en ASP.NET Core. Como todo desarrollador, durante la vida de la plataforma, que ya tiene unos cuantos años nos hemos encontrado con problemas de diseño de decisiones que no han sido las más acertadas al principio... ...hemos ido reconduciendo un poco... ...la manera de, de atajar determinados problemas... ...y queremos compartirlo con, con todos vosotros. Eso es. Como decía Carlos... Bueno, ...básicamente es la experiencia del día a día... ...lo que venimos a contar... ...con que os llevéis algo que no conozcáis... ...nosotros nos vamos contentos... ...si de lo que contamos nada os suena, mucho mejor... ...y si os contamos y os suena, pues... ...también mejor, porque oye... ...para nosotros será que estamos alineados con gente... ...también en cómo hacemos las cosas que pensamos que es la mejor manera. Sobre todo porque cuando desarrollamos en equipos grandes, es importante, no iba a llamarlo tener una arquitectura, pero sí tener una serie de bases o guías por las que guiarnos para que cuando alguien entra al proyecto o pasamos a otro proyecto dentro de la propia empresa, eh, nos suene familiar. ¿vale? Que, que las cosas que veamos ya las hemos tocado, nos suenan, si no nos cuesta mucho ponernos al día con este con este tipo de, de, de proyectos, ¿vale? Vale. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a todos los sponsors que han hecho que han colaborado para que este evento sea posible. Aquí los tenemos a todos. Muchas gracias por echar una manito con el evento. Y bueno, lo primero de todo es quiénes somos para no, los que somos los de atrás, ¿eh? No, somos... Sí. No, por si acaso. Para ¿sí? los que no nos conozcáis. Eh... Bueno, yo soy Carlos Landeras, trabajo en Plain Concepts, eh, soy Microsoft MVP en Visual Studio y Development Technologies. Y yo soy Luis Ruiz Pavón, Carlos me cambió el título, soy chamán. Es chamán, ¿vale? es verdad. Me Perdón. gusta hacer magia y esas cosas, ¿vale? Y igual, soy, <risa> soy... Somos MVP's en la categoría donde todo el mundo entra, ¿vale? Todos los MVP's... ¿Dónde no saben dónde meter a eso la es, gente. Donde la gente se siente cómodo, los de SQL Server ahí, SQL Server a tope, los de SharePoint, pues nosotros somos... ¿El saco de...? ¿Dónde cae el saco de maroto, don, ¿Dónde, ¿dónde caen vale. todos los malos? Bueno, entonces esta es la agenda que vamos a ver un poco. ¿Vale? Vamos a intentar enseñaros diferentes maneras para que vuestro proyecto de ASP.NET sea un poquito más eficaz a la hora de gestionar eh, toda su estructura. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es la separación de responsabilidades. Uno de, de los puntos flojos que yo le veo a todos los tutoriales que hay en Internet en, de ASP.NET Core, e incluso por parte de Microsoft, es que el scaffolding del proyecto, el registro de servicios en el inyector de dependencias, la configuración del middleware en el pipeline, siempre lo hacen de una misma manera. Y vamos a enseñaros y a demostraros el por qué no es la mejor de las maneras, aunque venga directamente de los ejemplos de Microsoft. ¿vale? Esto tiene que ver mucho con la parte de testing y lo, lo desarrollaremos. Luego al Luru le encanta el nombre de Bayer Metal API, ¿vale? que vendría a ser como... Eh, la, una, el metal básico de un API, vale no utilizar más cosas de las que necesitamos. ¿Por qué? Porque Microsoft, eh, después de Full Framework, se, ha dado, se dio cuenta de que ese framework se estaba convirtiendo en un monstruo gigantesco que cuando levantábamos eh, en un IS una web ocupaba 300 megas haciendo un Hello World y dos de las ventajas que tenemos con Netcore es micropaquetización y alto performance, vale, entonces en la parte de API vamos a explicaros por qué tenemos que aprender a saber qué dependencias tenemos que meter en nuestro proyecto y si son necesarias o no lo son, ¿vale? Gestión eh, eficiente de proyectos y paquetes nugget, ¿vale? Es pues una cosa que cuantos de aquí no habéis sufrido, vamos, yo el primero. Que el levante la mano de, el que haya sufrido un nugget de infiernos de, paquete, infierno de LL, ¿no? paquetes. Cuando vas al manage, solution for packages es este 25 updates, eh, los combos esos que nadie sabe cómo funcionan. Toco aquí de repente hago un Dungret, pues un, un lío, ¿no? Entonces, hay una manera que, sobre todo, mirando repos de micro, que es, como dijo Scott, ¿no? que son open source, puedes mirar, puedes aprender cómo lo sí. hacen ellos y llevarte esas buenas prácticas a tu terreno. Una de ellas será la que, que veamos de paquete en nadie. Más cosas importantes tiene que ver también con la gestión eficiente de, de dependencias, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle, básicamente, cómo cuidar nuestro contenedor y cómo no hacer que polucionar un poco el startup de aplicaciones, eh, la gestión eficiente del pipeline, vale, como ya sabéis, .net Core tiene dos partes de configuración, una es el inyector de dependencias out of the box que nos da la plataforma, que también hablaremos de por qué mm, es necesario o no utilizar otro gestor de dependencias, como puede ser otro inyector, como puede ser Autofac o Ninject, y por qué deberíamos plantearlo meterlo siempre, porque puede ser que no lo necesitemos, de hecho nosotros en el 90% de proyectos no necesitamos nada más que el propio e .service colección de de ASP.NET Core. Y en la parte de gestión eficiente del pipeline, no nos referimos tanto a cómo configurar el pipeline con middleware, ¿vale? porque eso ya lo hemos hablado en otras charlas, sino a cómo dejar una configuración elegante. ¿vale? Porque vemos que nos llegan proyectos donde todos felices porque nos han quitado el web config en ASP.NET Core, pero vemos archivos de configuración así. Entonces, al final, estamos en las mismas que antes. ¿vale? Sí, validación de modelos, lo mismo. De, la, de la de errores, esa es tuya. Eh, perdón, gestión eficiente de errores, ¿vale? donde debemos gestionar los errores de manera eficiente, vamos a ver sobre todo los errores que, que nos solemos encontrar y cómo hay una manera buena, vamos a enseñar, que es como digo nuestra forma, pero es un, creemos que es una manera buena de cómo gestionar esos errores en un punto y más o menos... ¿Quién no, quien no se ha encontrado un API que te da un error y te devuelve un string, que luego vas a otro método y te devuelve un entero, un status code? vale Lo que, lo que se va a enseñar aquí es una manera de crear errores uniformes a lo largo de toda la aplicación, vale ya sea a través de validación de model state en filtros o porque ha dado un error un middleware en la cadena de el Core es. y que el desarrollador siempre sepa qué error le va a salir, qué formato tiene, vale algo muy importante porque dar errores que son viscosos o que cambian de forma a los desarrolladores es es una mala práctica. Es. Y por último terminaremos viendo algunas cosillas de tareas en segundo plano que, la, que van muy ligado os lo contará Carlos a la parte de separación de responsabilidades. ¿vale? Es. Vamos a ver luego ahí Vamos a ver cómo van entrando encajando estas piezas y le vamos a dar un poco el porqué a, a cada una de las, de las cosas Eso que es. vamos a enseñar. Como sabéis, en ASP.NET Core 2.0 el equipo de Microsoft introduce los hijos e hosted service, ¿vale? que pretende ser una abstracción en la cual nosotros vamos a implementar y nos permite a, eh, ejecutar tareas en segundo plano. ¿vale? Si no necesitamos cosas demasiado avanzadas como scheduling o eh, almacenamiento en base de datos, es más que suficiente para poder tener en ejecución eh, tareas en background dentro de nuestra aplicación. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos añadir estas tareas en, en nuestro host para que se ejecuten o no. Por ejemplo, si estamos en un escenario de test, no nos interesa tener una tarea en background que está manejando o ejecutando cosas, Eso porque es. estamos en un test, ¿vale? Y no hay más slides. Nosotros venimos... Estas son todas las slides, ¿vale? El resto que vais a ver es todo código fuente. Bueno... O, o digamos las slides. Decirme si veis bien... ¿Se ve bien la fuente? ¿Vale? Vienen ahí los del fondo, el zoom, ¿lo veis bien? Bueno, pues... Y si no, pues habéis llegado antes. Vamos a hacer esto así, un colapse. Vale. Vamos a meter aquí un zoom. Vale. Primero, eh, principio de separación de responsabilidad, separation o concert, como suene. Básicamente, esto es una cosa que no es nueva. Es algo ya que teníamos en Web API 2, cuando apareció Winnie Katana, que era la posibilidad de sacar un API de un host, que no era un servidor web. Ya podíamos hospedar una consola. Tampoco era nuevo en Katana, porque si trabajabais con aquella... No quiero nombrarlo por si aparece aquel monstruo que se llama WDLCF ya se podían hacer hosting de consola. Pues un poco con Web API y con Katana hacíamos lo mismo. Entonces, cuando empezamos a desarrollar proyectos, ya teníamos en mente eso. o sea eh... Que la API y el host no tienen por qué ser una cosa junta. Y vamos a explicar para que entendáis un porqué. ¿Por, ¿por qué separar el proyecto de API por un sitio y los hosts por otro? Básicamente, por poner un ejemplo, eh, normalmente en nuestra API tenemos autorización. Por ejemplo, ¿no, Carlos? Tenemos autorización. Que vamos a decir básicamente, en este controlador me vas a llamar y necesito pues, que tengas este rol o tengas esta claim o algo que valga. El cómo se obtiene esa información, cómo se autentica eh, el cliente, es algo que yo no voy a poner esa restricción, ¿vale? Porque probablemente en un host que tengamos en producción podemos utilizar una Azure AD, podemos utilizar un servidor OpenID con tipo identity server, ¿vale? Que será el que nos provea de esa identidad. Pero yo me encargo de autorizar. ¿Por qué? Porque hay otros hosts, que en este caso luego enseñaremos la, la parte de test. Cuando hacemos test end-to-end, -end, vamos a tener otro tipo de host, que es el propio servidor de test. Entonces, yo en ese servidor de test no quiero llevarme la autenticación. Porque si me llevo esa dependencia... Mis tests en tu end van a ser muchísimo más complejos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar de esa infraestructura y alguien me podrá decir, bueno, pero es que con Identity Server te puedes montar un servidor en memoria. Sí, pero hay que montarle, hay que configurarle y es una dependencia más. ¿vale? Entonces, con, con los test unitarios ahora en los test funcionales perdón, en core podemos levantar un servidor súper ligero y dotar a la API de esta autorización sin tener que tener eh, un gestor de identidad. ¿vale? Eso es una cosa importante. Otra podría ser que no quiera hospedar la aplicación en un servidor web y quiera hospedarla en una aplicación de consola. Entonces, vamos a separar lo que debería llevar la API de lo que debería decidir el host, ¿no? Sí. ¿Se te ocurre otro ejemplo así? Que me ha pagado. me ha apagado, ya. Eh, por ejemplo, aparte de la parte de la autenticación, eh, imaginaros eh, cores, ¿vale? Los, para activar en nuestro servidor cross-site request cuando trabajamos en distintos puertos, no debería de ser algo que configuremos en el API, ¿vale? El API sabe de rutas, de controladores, de exponer metadatos para OpenAPI o para Swagger. Entonces, eh, activar o desactivar Cores no debería ser algo que el API deba hacer, sino el servidor, el host, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que queramos reutilizar ese API en distintos entornos y en un API tenga Cores, en otro no, pero si lo metemos todo dentro del configure services, ¿vale? O del configure, estamos metiéndolo en una caja negra. Qué ocurre cuando metemos todo, si puedes bajar el cuando metemos todos los dos métodos de inicio de, de, que nos ofrece ASP.NET Core es una caja negra. A la hora de querer levantar un servidor de test, en, en, eh, cuando estamos haciendo test funcionales, vamos a acabar haciendo guarradas, como hacer métodos virtuales, donde registramos cosas condicionales, vamos a sobreescribir con un override de los tests para que no se lancen, por ejemplo, tareas en segundo grano o en grano no grado, eh, para meter, eh, por ejemplo, el tema de los, de los servicios en background. Es. Entonces, ahora vamos a explicar a detalles un poquito eso. Sí. Un poquito o sea, más. Básicamente, lo que solemos hacer es crear un proyecto de, de API, ¿vale? donde vamos a tener solamente tipo infraestructura, controladores. Nosotros lo que hacemos es meter una clase de configuración, ¿vale? que os sonará mucho al configure de Web API. Para que os hagáis ¿Vale? la idea, el, el proyecto de API es una librería net estándar, ¿vale? no es ni siquiera un ejecutable, es una librería net estándar. Eso es. Entonces, mi API, uh -huh. básicamente, ¿qué necesita? Necesita Entity Core, luego entraremos en Bar Metal APIs, un formateador JSON, el API Explorer, porque... Voy a querer que mi servicio, mi host, si quiero utilizar Swagger, que sería otro ejemplo. Yo en mi API no quiero Swagger, pero el host, si quieres poner Swagger al cliente, pueda ¿vale? aprovecharse de eso. Añadir validación, ¿vale? Para que las validaciones vengan bien los modelos. Y retorno los servicios para que el host, a partir de mí, haga lo que quiera. ¿Vale? Luego tenemos otro configure, que si veis son los de los de la startup, que lo que hacemos es, le pasamos el app builder, que le pasa al configure, y luego veis aquí que tenemos una func y un configure host. ¿Vale? Esto es porque sabéis... Que si en MVC Core metemos este middleware, es un middleware terminal. Es decir, a partir de aquí lo que haya no se ejecuta. Entonces, si yo meto eso sin dejar la opción a mi host de que él registre sus, sus servicios, lo que va a pasar es que MVC cortará la petición. Y si debajo metemos, por ejemplo, un swagger ahí, no vamos a poder ir nunca a swagger. ¿vale? No nos sí. va a dejar acceder ahí. ¿vale? Eso es. Como ya sabéis, los middlewares, el diseño de middlewares en el Core, están los middlewares... Eh, los Request Delegate que siempre hacen su tarea, modifico unas headers, compruebo la autenticación y llaman al siguiente en la cadena de middlewares ¿vale? Pero UseMVC es un middleware terminal porque va a manifestar y va a escribir una respuesta al canal de salida, ¿vale? Entonces, quiere decir todo lo que registremos después de UseMVC no va a funcionar. Con lo cual, lo que, lo que ha explicado Luru es que al pasarle una función de configuración vamos a poder configurar todas las partes del host primero y que luego se configuren todas las partes del API, que va a ser la que finalmente va a añadir MVC. Eso es. De Entonces, hecho, sí. si veis aquí, este es el host, ¿vale? En el host lo que hacemos básicamente es añadir una dependencia, ¿vale? Al proyecto de API y lo que hacemos es llamo al configure, configure services. Esto configura los servicios del API y luego yo añado mis servicios, ¿vale? Que son infraestructura, pues, pues luego veremos qué son. Pues un servicio de speaker, un notification queue. Aquí, como veis, ya el host... Vais a poner Swagger, porque en un, un, en un servidor web nos interesa para el cliente. Y en la parte de configure, lo que hacemos es llamar a este configure donde le pasamos el, el app. Esto nos devuelve el host y en el host le decimos pues que el host utilice Swagger y Swagger UI. ¿vale? Es decir, estamos metiendo infraestructura a nivel de host, no del API. ¿vale? El API, no, API pone metadatos de Swagger porque tiene la, la, la responsabilidad de hacerlo, pero quien está levantando OpenAPI para que podamos usar Swagger e inspeccionar las acciones es el propio host. Porque a lo mejor cuando lo levantemos en los test no queremos SWAG, es. no queremos ese impacto de tener que registrar con API Explorer todos los métodos y que se levante su asbakel, ¿vale? Con sí. lo cual, la separación muy clara, lo que dice Luru, la llamada al configure, que es del API. Eso es. ¿Vale? Luego, como decía Carlos, esto sería el proyecto de test, es otro host que veis que llama al configure, ¿vale? En este caso, si no tiene que hacer nada, no lo hago, porque no quiero introducir nada en el test nuevo. Estoy utilizando ya de base lo que me da la API, con lo cual mi startup es solamente de mi test, y ya puedo tener escenarios donde puedo utilizar pues diferentes accesos eh, para poder llamar a la API vale por eso que eso os queda sí. la idea de enseña el host fixture sí porque sí. Si fijáis por ejemplo en el host fixture veis que registramos que lo veremos luego tenemos una cola de notificaciones vale para llamar a un webhook en los tests le decimos que utilizamos la no notification queue vale porque no queremos que se notifiquen nada en los tests no queremos que esa parte de la aplicación funcione sí, sí. y es tan sencillo como que el host que estamos haciendo lo va a registrar nos olvidamos eh, de hacer mocks eh, en toda la parte de registro de servicios los típicos mocks que hacíamos con MockU o con RhinoMock de cierta manera si somos capaces de cambiar la, los registros que son más de infraestructura a nivel del host no tenemos por qué moquear esos servicios luego vale, vale. lo cual es muy útil y nos quita, mucha, muy, nos quita lo farragoso dentro de los Entonces, test de funcionales bueno continuamos con lo que decíamos de barmeta lo habéis visto aquí estamos utilizando un ATEM mvc Core, ¿vale? Tenéis un ATEM MVC Core y un ATEM vc Entonces, si ya se ha puesto empeño Microsoft en paquetizar la, la arquitectura y nos dan una solución de pago por uso, ¿vale? Pay Per Use, utiliza lo que te dé la gana, no hagamos eh, una mala práctica como nos pasaba con antiguas aplicaciones MVC5 y Web API 2, que ya heredábamos de System Web toda la mierda que nos habían metido durante años. Sí. Perdón por la palabra, encima no se está grabando, pero era eso, básicamente. Era así. Entonces, si tenemos ahora la opción... De poder empezar con menos, vamos a empezar con mínimos. Porque, bueno, ahora os enseñará a Carlos, sí. una cosa importante de esto es, esos métodos, ¿vale? una, una buena práctica, un consejo que os daríamos es, siempre que vayáis a hacer un ad, si el código fuente está en internet, ir a ver qué se hace ad, ¿vale? Porque ese ADD hace mucha magia. Exacto. ¿vale? Esa semántica de ad en BC Core o ad en BC, o ad en Swagger, al final lo que está haciendo es meter muchos servicios en el contenedor de dependencias. Lo, lo Ahora, vamos lo a ver de lo lo a Carlos. Entonces, vale, sí, vale, como sí, es sí. código abierto, miradlo. Miradlo y, y, y, y mirad lo que implica añadir ese ad. Porque eso os, os dará pistas de qué necesitáis o qué no. Vale, para poner un ejemplo, esto, si veis aquí, es el GitHub de Microsoft, de MVC. vale Consejo. Si vais a utilizar un API, vale y es un API que sencillamente tiene que gestionar respuestas HTTP, ¿vale? y va a ser un API Res, y, y utilizáis, por ejemplo, los tutoriales que hay en mil sitios en Internet siempre usan ADMVC. ¿vale? Os voy a explicar por qué es una mala práctica utilizar el ADMVC que todo el mundo utiliza en un API. ¿vale? Y lo vais a ver en el propio código de Microsoft. Yo no me invento nada. Vamos a darle un poco de zoom. ¿Vale? Si veis, lo primero que hace el ADMVC, vuelvo a ver para que veáis el método aquí, lo primero que hace es añadirnos MVC Core, que es lo que estamos utilizando nosotros. Nos añade la autorización, nos añade todos los framework parts para la parte de descubrimiento del API. Nos añade formatter mappings, nos añade las vistas, nos añade el motor de Razor. ¿Qué Razor? Si no tenemos vistas en un API. Nos añade Razor Pages, nos añade el add tag helper, que es esta, este, esta etiqueta que se llama caché, que nos permite dentro de las Razor Views meter, por ejemplo, un datetime.now con un caché, para que cada vez que se sirva esta vista, al cliente no esté calculando el datetime hasta que caduque ese tag, ¿vale? Nos añade los data notations, que nosotros, por ejemplo, en la parte de la validación nos vamos a enseñar una manera de validar sin data notations, sino con un API Fluent. Nos añade los JSON formatters, nos añade cores, que de nuevas a lo mejor no, no tenemos ni cores en la aplicación. Todo esto se traduce en un contenedor de dependencias cargadito de cosas en memoria que no necesitamos para absolutamente nada, Pues no tenemos ni Razor, ni vamos a usar las data notations, ni vamos a utilizar eh, los, los, ta los Tag Helpers, ni nada por el estilo. ¿vale? Con lo cual, eh, ya que el equipo de Netcore se ha empeñado en hacer... Eh, un framework que es micropaquetizado y de alto performance, nunca utilicéis en un API atmvc ¿vale? Siempre iros a la parte de MVC Core. Como veréis aquí, MVC Core nos añade nada y menos, que es la parte de, del Part Manager y nos añade el Routing de MVC para ser capaz de descubrir controladores, acciones y hacer todo el widening de MVC para poder responder eh, en el pipeline de una petición del servidor de Kestrel o de IS en MVC y ya. No tenemos informateadores de JSON. Los tenemos que añadir si los queremos. No tenemos cores. No tenemos absolutamente nada. Pero eso es lo que queremos. ¿Vale? Queremos ir de menos a más. Eso es. ¿Vale? Es un blacklist del que hacemos en nuestros paquetes. No queremos nada. Cuando necesitemos, lo, lo añadimos. Porque si no, lo que vamos a caer es, es en un problema de performance y de tener... Eh, registrados una serie de servicios que no necesitamos sí, en lo absoluto. Lo típico que abres el debugger del, del Service Collection y ves que hay 200 servicios. Eso es. Y a lo mejor incluso más de la mitad o tres cuartas partes de los servicios no lo vas a utilizar nunca en la vida. Entonces... Vale, entonces, Bayer Meta significa eso. Cuando hagáis una aplicación en Netcore, que os aseguro, para los que todavía no habéis podido hacer cosas en Netcore y estáis con full framework, os aseguro que el performance es brutal. ¿vale? Ya lo ha contado Scott Hunter en la Keynote. Eh, los millones de requests que es capaz de servir por segundo. Pero el trabajo de Microsoft, que están todo el día haciendo cambios en el código para evitar allocations y ser full performance, lo tenemos que seguir nosotros. ¿Vale? No podemos decir, ah, esto como va cojonudo, pues registramos todo aquí eso, eso, y eso. va muy bien ya de por sí. No, el trabajo continúa en nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, eh, ahora vamos a hablar de la Otra gestión de, dependencia, de dependencias, no, que os va, esto os va a encantar. Si esto comentéis. es caramelo, como dice el monaguillo, ¿no? Esto es caramelo, ¿vale? Por favor, levantadme la mano, solo por saber si es algo que conocéis o no. Los que conozcáis, Directory Build Props. Bueno, hay dos o tres o cuatro. Muy bien, genial. Vale, desde la versión de MS Build 15, eh, Microsoft, que les aplaudo desde aquí, porque esto hacía falta hace mucho tiempo, ha añadido el Directory Build props. ¿vale? si os recordáis, antaño lo hacía Nugget, lo hacía otra serie, otra serie de paquetes. Se podía extender el CS Pro, vale, importando un archivo CS Pro externo que declaraba, que declaraba variables, metía condiciones. Directory director Build props lo que es es un fichero ambiental, vale, a los proyectos. Si nos vamos, por ejemplo, perdonar si nos vamos a un momento al sistema de archivos vale este es nuestro proyecto vale si veis yo aquí tengo el directory build props y tengo SRC y src tiene un montón de proyectos y aquí tengo el directory build props y tengo test y tiene un montón de proyectos qué es lo que hace esto cada proyecto CS cuando se va a compilar con MSBuild lo que hace es mirar hacia arriba donde tiene un directory buildprops. ¿vale? O sea, puede haber distintos niveles, pero él siempre mira el inmediatamente superior. Y ese directory buildprops lo que nos va a permitir es declarar cosas que afectan a todos los proyectos. ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Este directory buildprops, que lo tenemos vacío, nosotros importamos un proyecto que se llama Build Dependencies. Y fijaros aquí lo que tenemos, tenemos eh, el fin del nugget hell, ¿vale? Nosotros tenemos definidas, como si un package JSON de NPM se tratase, todas las versiones de todos los paquetes que utilizamos a lo largo de todos nuestros proyectos, ¿vale? Nos gusta separarlos en SDK versions, ¿vale? Si hacemos target contra NetCore o contra net NetStandard, ¿a qué versión queremos? De tal manera que de un plumazo podemos cambiar todas las dependencias. Package versions, ¿vale? ¿Qué versión de ASP.NET Core o lo utilizamos? La de Newton Soft, NewtonSoft, FluentValidation, Swashbuckle... La, la parte de test, qué paquetes estamos utilizando de XUnit, de los, de los eh, test runners de Visual Studio, cuál es el SDK de testing que utilizamos, ¿vale? Y luego la parte de los CLIs. Como ya sabéis, eh, .NET tiene los CLIs, por ejemplo, el Entity Framework Core, el, el de .NET Watch, ¿vale? Entonces, lo podemos meter todo aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Lo que hacemos es, por ejemplo, si nos vamos aquí al API, lo único que tenemos que hacer es coger ese nombre de la variable que hemos declarado y meterlo en la versión como si fuese un variable de CSPRO. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues voy a enseñar un ejemplito. Si me voy aquí a Dependencies de Nugget y vemos que. ¿Veis bien? Le doy un poquito de zoom. Uh -huh. Vemos que Microsoft AspNet Coreol es la 2.07. Y si me voy al host aquí, vemos que Microsoft ASPNet Coreol es la 207, ¿vale? Y si yo me voy, quito el zoom, porque si es que no veo nada. Si yo me voy a dependencies props y le digo que de 207 vamos a subir todos los paquetes a 208. ¿Tiene wifi? Sí, ¿no? Sí. Vais a ver que ya se pone todo en amarillo, asustando, pero mirar, a SPNet 208, ¿vale? En el host y a SPNet 208 en el API. ¿Vale? Le hemos pegado un plumazo, un cambio a todos los paquetes. Que levante la mano el que no la ha echado, la regañé a su compañero por meter en el 16 proyecto que hacía falta en Newton Soft JSON la 10, cuando el proyecto usa la 8 en es. otros 20 sitios. ¿Vale? Es muy típico. Además, te, te, es... te, te evita también errores, tipo de esto de compilación, que te va a decir, o errores, eso es que tienes un do-grade versión, que tal, porque la librería que me seleccionas tiene la 4.5, mientras que este utiliza la tal, el no sé qué, pues, al Pero final hay, es un foco hay, de errores. Hay, hay cosas más chulas, ¿vale? Imaginaros que yo quiero, aquí tengo mi versión de Newtonsoft, que es la 10.001, justo debajo, donde yo ya he importado el proyecto y quedan las de variables declaradas, voy a instalar un paquete a todos los proyectos, ¿vale? Lo podemos hacer aquí, solo tenemos que poner, por ejemplo, eh, hacemos un item group, por ejemplo, porque solo voy a meter uno, le voy a meter un paquete reference, ¿vale? Le voy a decir un include y vamos a meter aquí eh, NewtonSoft.json eh, y en la versión no la voy a meter a, no la voy dejar codear porque la tengo definida. Y vais a ver que en cuanto haga esto, NewtonSoft versión 10.1 se va a meter en todos los proyectos de la solución por estar aquí, ¿vale? Mirad, por ejemplo, el API que no lo tiene, ¿vale? O el background services. No, el background services sí lo tiene porque tiene que deserializar. Este tampoco. Ni el application ni el, ni el API lo tienen en cuanto guarde. Aquí veis que acaba de aparecer newtonsoftjson 10.1 y aquí acaba de aparecer newtonsoftjson vale. Con lo cual, si tenemos una necesidad de meter algún paquete, lo podemos hacer en un solo sitio, además utilizando variables y cuando configuremos la variable de este sitio va a afectar a este otro sitio. Más cosas interesantes que podemos meter aquí. Si alguno de vosotros ha intentado, por ejemplo, eh, trabajar con las últimas versiones de Cesar, los proyectos de consola, los entry points de SPNet tienen una async task main, ¿vale? Si sabe, si os acordáis, el main void arcs de un punto de entrada de, de una consola, como este de aquí, ¿vale? Perdón, este de aquí, ya puede ser asíncrono, ¿vale? Podemos hacer, poner async task main, pero, claro, tenemos que activar una serie de, en cada proyecto, tenemos que activar una serie de funcionalidades, en la configuración, vale, por ejemplo, en el API, ¿vale? si nos venimos aquí a Build y nos venimos a Advanced, aquí vemos qué versión del compilador estamos utilizando. Si queremos eh, aprovecharnos de la versión 7.3 del compilador, tenemos que hacerlo en cada paquete. Lo que acabo de hacer, botón derecho, propiedades, Build, Advanced, cambiar a 7.3. ¿vale? Solo tenemos que cancelarlo, venirnos a Build Props, y aquí le decimos en un property group, por ejemplo, que la versión es la 7.3. Y si me voy a cualquiera, yo que sé, a este mismo al background services y me voy a properties, me voy a build, me voy a advanced, aquí tenemos que todas las librerías de la solución ya están haciendo target a la última versión de Cesar, lo cual es algo que tenemos que hacer de manera manual y si tenemos 56 proyectos en la solución, no quiero decir, ¿vale? Eso es. Así que hasta aquí la parte del dependency props, por favor, utilizarlo. No tengáis nugget gel nunca más, no hace falta. Podéis centralizar toda la declaración de vuestras dependencias en un fichero y realmente lo estamos utilizando nosotros y es la auténtica salud porque lo subimos cuando queremos en un solo sitio y todos nuestros proyectos se benefician de ello. ¿vale? Bueno, seguimos, tenemos sí. poco tiempo. Eh, otra, otra, cosa importante, otra cosa importante, que no sé si habéis visto la charla de Scott, es algo que, que va a venir de serie ya, una de las cosas que no nos gusta cuando arrancas un proyecto que tiene una API Res, ¿vale? es el, el splash screen que da, ¿no? ese 404, que es realmente feo. Vamos a ver si arranca, ahora ha cambiado Carlos aquí paquetes. Sí, cuando arrancas una un API y ves eso en blanco, not found, ¿Vale? dices, qué feo es. ¿Qué pues, qué si alguien viene ¿no? y arranca a nuestro cliente, vale, es una chorrada, pero esto da mucha mejor sensación que un 404, porque hay veces que no sabes... Si es que no está funcionando el routing, si la aplicación no funciona o como no dispares tú un error, no sabemos qué narices está pasando. Son chorradas. Tanto no, porque en 2.1 es algo que han metido, con lo cual será porque se ha dado feedback de ello. ¿no? Esto es una realmente es una chorrada lo que se hace. Lo que solemos hacer es, en el Use MVC, metemos una ruta que se llama Swagger y le decimos, te vas al controlador que sea, ¿vale? que en este caso es .NET, ¿vale? y le decimos el action es Swagger. Lo que hacemos en el controller, es esto, ¿vale? Hasta que no Es algo que tiene el tiempo contado, ¿Vale? porque ya ha contado Scott que lo van a meter. Pero eso bueno. es, pues aquí tenemos un HTTP get con mm. el barra, le decimos al App Explorer Settings que lo ignore, porque no lo quiero, no quiero que esto salga en mi Swagger JSON, y hacemos un return un redirect a Swagger, y ya está. Con eso ya, por lo menos, cuando arranquemos el API, si funciona, funciona, porque Swagger sale. Si no, pues tendremos otro tipo de error o alguna... Esta, ¿vale? sí, este además, parece una tontuna, ¿verdad? Pero cuando entra alguien al proyecto y le, en, le sale la descripción de Swagger, directamente de un vistazo ve lo que tiene el API. Así es. No, Así tiene no que la estar mero... yéndose a los controladores a sufrir ahí. Eso es. <coughs> bueno, entonces, en cuanto a gestión de dependencias, lo que decíamos, utilizar Atenvis Core en la medida de lo posible, cuando sea una API Res, no polucionemos el, el contenedor de dependencias de Core. Otra cosa importante también... Eh, es lo que decía Carlos, si por algún motivo necesitáis otro contenedor de dependencia de terceros, que sea porque lo que ese nos da no es suficiente. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ya, pero es que yo uso Ninjek Autofaz porque tienen eh, autorregistro de componentes y puedo hacer scanning de asambles También se puede hacer en score Hay un paquetito que se llama Scrutor, Scrutor. hay un nombre así un poco Scrutor, Sc -scrotor. Scrotor. <risa> que, que claro... <risa> Que, que lo que hace precisamente es dotarnos de ese scanning de assemblies, ¿vale? Con métodos extensores, ¿vale? Entonces, eso sería en cuanto al contenedor de dependencias. En cuanto a nuestros startups, lo que decíamos de dejar un poco más limpio. Normalmente, fijaros, que, fijaros perdón, un segundo, que el URU está ahora en el host, ¿vale? No está en el API. Es. Hemos dicho que Swagger, OpenAPI, es algo que ponemos en el host igual que la autenticación. ¿Vale? No la autorización, la autorización es del API, pero cómo me autentico si es NTLM o si es a través de un token, eso es del host. Entonces, ahora mismo, Luru tiene aquí configurado eh, Swagger, ¿vale? Open API, pero en el host. Eso es. Entonces, una de las cosas también que nos solemos encontrar <risa> y que nosotros, en la medida de lo posible, intentamos mitigar ahora de alguna manera, es el tema de encontrarnos startups monstruosos. Porque si mantenemos unas prácticas de código limpio en cuanto a tamaño en líneas en métodos, porque... ...un método que tiene mil líneas o huele... ...pues al final tener también un Configure Services... ...que tenga mil líneas también puede oler... ...¿vale? Porque sobre todo dependiendo... ...de qué métodos estamos usando... ...si estamos utilizando un course ...pues tampoco poluciona mucho... Pero cuando tienes una Swagger Gen donde estás metiendo el setup de describiendo de, de, de, de, de los parámetros en KML Case, aquí estamos metiendo temas de autorización para que nuestro Swagger funcione contra un OpenID y podamos llamar desde de Swagger a la API, configuración del DB Context, configuración de Identity Server, configuración de una caché de red, con, con configuración, configuración. Al final, cuando llegas al startup, joder, da hasta miedo, ¿sabes? Porque qué toco, ¿no? Entonces, son cosas sencillas que hacen precisamente que, que en cuanto a nivel de, app, de aplicación, podamos escalar mucho más. Y además es que es súper sencillo, porque basta con crearnos una clase, ¿vale? En la parte de extension, llamarla service collection extensions, ¿vale? Añadimos nuestra clase service collection extension, la hacemos estática, nos creemos un método public, perdón, esto está mal escrito, public. Static y service, service Collection... Joder, no sé ni escribir. Me quitan el teclado. Y eh, bueno... <risa> Pero, tío, ¿qué luego, atajos luego, te pones? Luego me cuentas cómo has hecho eso, tío. Madre mía, tío, madre mía. Luego te lo cuento. Luego me lo cuento. <risa> madre mía, madre mía. <risa> <risa> <risa> <risa> mía, madre mía. Qué barbaridad. No, te juro que no he visto esa pantalla Qué, a, en la vida? ¿qué atajos de teclado <risa> que se ponen la entera, macho. Qué grande. Sabía yo que eras tan promiscuo a los... <risa> vale, tenemos este Adopen API. Lo que hacemos ahora, básicamente, es, por ejemplo, cogernos este metodito, ¿vale? Y no lo movemos, ¿Vale? Tenemos el, el Services, que es lo que recibimos. Aquí nos dirá pues, que nos falta algo de Swagger, ¿vale? Y Aquí podemos hacer un return del Services o podríamos utilizar los, los, los landamethos de estos para, para devolver. ¿Vale? Le estamos dando ya semántica, porque como sabéis, a pesar de que se conoce como Swagger, ya no es Swagger, ya es OpenAPI. ¿vale? Entonces, Open API. Entonces, Pero yo ya me voy lo... a mi configure services y sigo utilizando el Fluent. Bueno, hay una cosa importante, bueno, una cosa importante eso, que acabo namespace. de hacer mal. El namespace. ¿no? Y es, por favor, siempre que vayáis a crear un método de extensión, que sea del namespace con el que vais a trabajar. El y... por qué es sencillo. Sí. Porque si me hubiese venido aquí, ese método no aparece. Y yo quiero que aparezca en cuanto tecleo. ¿Vale? Eso es muy común. Es. Y hay veces que dependiendo de la herramienta, se ve o no, y cuesta más o menos. Con lo cual, si hacemos método de extensión, sobre el namespace que hacemos, ¿vale? ¿Por qué se sí. hace esto? Porque ese namespace ya viene importado en la template de SPNET Core, ¿vale? Porque... Y Service Collection y, otra, y otras clases viven allí. Entonces, normalmente, todos los desarrolladores, por convención, metemos nuestros métodos extensores de Configure y Configure Services en ese namespace para que cuando el usuario haga un punto, le aparezca. ¿Vale? Si no te tienes que importar el namespace, si es una librería de terceros, no tienes por qué saber dónde está ese método extensor. ¿vale? Entonces, es para ayudar al desarrollador a poder registrar los servicios mejor. Bueno, siguiendo con la misma práctica, también me quitaría esta parte de aquí. ¿vale? Me la llevaría igual... Eh a otro método, ¿vale? Haría lo que tuviese que hacer. Haríamos aquí un return, ¿vale? Del services. Incluso muchas veces también vais a ver, bueno, voy a agregar estos espacios de nombres. Este por aquí este por aquí. ¿Vale? Este speaker service está en ports. ¿Vale? Ya estaría, ¿no? Vale, sí. perfecto. Y entonces aquí lo que me hago es decirle pues lo mismo. add custom services, ¿vale? Y se queda mucho más limpio. importante. como la patena. Importante, ¿Por qué hacemos también esto? Porque hay métodos como el Add Authorization y Add en VisiCore, por ejemplo, que no devuelven un e Collection, sino que devuelven algo que ellos quieren. En este caso es un e Collection, es Add Authentication. Add Authentication creo que es. ¿Vale? Es un Authentication Builder. Entonces, si yo hago aquí un punto e intento hacer un Add, Cores, no está course ¿Qué tengo que hacer? Un punto services, ¿vale? Para poder hacer flu en API y poder seguir Eso con es. el chaining. ¿vale? Entonces, al final, es, no, punto services, punto, punto services. Entonces, prefiero sacarme esa autenticación a algo, mm. configurarla y que devuelva el services, ¿vale? Sí, Entonces, sí. yo sigo un patrón siempre de, de builder, ¿vale? Que es, al final, como deberíamos hacerlo. Al final, pues, quedaba bastante más elegante, ¿vale? Como se va a ir el tiempo que lo va a enseñar Carlos ahora, ¿vale? vale. El que haga el ¿Cómo? tema de del pipeline y haces el, el, el use if también. Como ¿vale? veréis, queda bastante más semántico lo que ha puesto Luru aquí que el troncho que teníamos que cuando entra alguien a lo mejor no ha utilizado el framework de Swagger nunca y le pega así como, ¿no? Pues aquí pone que es Open API y quien quiera dentro del proyecto va a verlo, ¿vale? Una parte, por ejemplo, que también intentamos evitar es todos los ifelses e de configuración, ¿vale? Esto es algo que podemos evitar de manera muy sencillita. Si os fijáis, aquí dice si el electrón es desarrollo, regístrame un es, añádeme a la aplicación la página de excepción de desarrollador, ¿vale? Si nos añadimos aquí un nuevo fichero, esta vez el archivo que estamos, el objeto que estamos extendiendo es el Application Builder, que ya sabéis que es el que está en la parte, de, en la parte del configure. Hacemos un Application Builder Extensions, ¿vale? Volvemos a poner el namespace de Microsoft Dependency Injection para que lo encuentren rápidamente. Hacemos una clase estática y, por ejemplo, le vamos a decir que eh, application Un te, tecladito muy pequeño el tío. y le vamos a decir, por ejemplo, un use if es decir un, úsalo si esta condición se cumple, ¿vale? Entonces aquí vamos a extender de y application builder que le vamos a llamar app. Vamos a pasarle una condición booleana que es la que queremos que se cumpla y luego le vamos a pasar una función de y Application Builder y Application Builder que le vamos a llamar Action o Setup o el nombre que más rabia nos dé. La verdad que ser una funk y llamarlo Action es un poco. vale Entonces solo tenemos que hacer algo así como return condition. Si la condición se cumple, vale el Action que me están pasando, que es una funk, le pasamos a App y si no, no hagas nada. vale ¿Qué se queja esto? Eh, static. Ah, sí, perdón. Eh, static, ¿vale? Tenemos un método de extensor. ¿Qué hacemos ahora? nos vamos aquí donde nos está polucionando un poquito la configuración el espera que este es el collection extensions esto de aquí nos lo calzamos vale y directamente nos vamos a la api fluent y le decimos aquí yusif en punto is development vale y si es desarrollo aquí lo llamamos app builder para que no colisione por ejemplo con el nombre de app de arriba a ver, oh. espérame, falta la lambda. App Builder. Y aquí decimos app Builder, use Exception, Developer Exception Page. ¿Vale? Y como veréis, hemos quitado ifelses que nos pueden surgir unos cuantos, ¿vale? Cuando queramos registrar configuración, cuando queramos eh, ver en qué environment nos movemos para registrar una serie de cosas, pues, joder, sencillamente con extension methods y una serie de mecanismos que tenemos en .net, podemos hacer el use if o el use if else. Si estoy en desarrollo, regístrame esto. Si no, regístrame lo otro. ¿Vale? Sería extender ese método que he hecho para que tenga un if, una, un if action y un else action. Y lo que hacemos es invocar una fungo o la otra, dependiendo, ¿vale? Como veréis, Métela ahí un tab. Como veréis queda bastante mejor que la gente tenga que ver todo el flujo de e que tenemos en la configuración y que se va a registrar. ¿vale? Sí, sobre todo por eso por lo que hablamos, porque a medida que el proyecto crece <coughs> se empieza a descontrolar un poco y al final son, son condicionales que nos hacen un poco inteligible la parte de startups. Como decía Carlos, eh, solemos tirar mucho de estos métodos. Esto mismo que ha hecho sobre Application Builder. Lo podemos hacer también sobre el Configure Services, es decir, imaginaros que tenemos utilizar el Memory Cache o el distribute, bueno, un Distribute Cache en memoria o con Redis. ¿vale? Entonces, basándonos en una variable de configuración, pues podemos decirle un adifelse, ¿vale? Si estoy en desarrollo, a la lambda le dices añádeme el Distribute Memory Cache, ¿vale? que por ejemplo eso se puede utilizar perfectamente en test. O si quieres, si estoy, me cambias la variable, pues me utilizas esta cache distribuida. ¿Vale? Y con lo cual lo, lo conseguimos, es eso, conseguimos un flujo homogéneo utilizando este patrón Builder y manteniendo un poco eso es. la, la coherencia. ¿Vale? Igual, esto lo solemos hacer sobre el Configure Service, sobre el Service Collection, sobre el Application Builder, sobre el E-Configuration, también podemos hacer lo mismo sobre el E-Configuration o sobre el Logging Factory. ¿Vale? Igual, para jugar con condicionales de añadir loggers o no, dependiendo eso es. de lo que queramos, ¿no? Sobre todo que la persona que entra al proyecto o que entra a en ver el código pueda ver de un vistazo rápido que está registrado, ¿vale? que no encontrarnos como decía algunas startups así que los hemos visto que te pierdes, porque añaden certificados ahí, comprueban si es, es el entorno de desarrollo de producción añaden ahí o sea es infernal, vale, al final es la configuración de nuestra aplicación, antes teníamos un infierno llamado WebConfig ahora tenemos el startup CS que tenemos que intentar dejarlo un poquito ordenado para que, para que sea un poco más mantenible Eso es. Pues nada, siguiente Que Tenemos Patala. gestión de errores, ¿no? Eh, vale, importante. Es una cosa que, bueno, no, vamos a cancelar, ¿no? Guardo todo. Eh, una cosa súper importante es homogeneidad, ¿vale? Lo que decía Carlos. O sea, que la API sea homogénea en cuanto a recibir a, a devolver errores, ¿vale? Que el cliente no tenga que hacer eh, switch de, de, para, para saber que me devuelves. Si es una validación de modelo, un 400, me devuelves esto. Si no es un error, me devuelves esto. Al final, soy polimórfico en cuanto a mensajes, ¿vale? Entonces, para hacer esto en, en, en, en ASP.NET Core, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues concepto de middleware, ¿vale? Podemos crearnos un middleware, ¿vale? Este middleware que vais a ver aquí, que no tiene ni más ni menos que todo lo que tienen todos los midware, el request delegate, un error factor y que ahora os contaremos qué hace, un logger, ¿vale? Esta es otra buena práctica, es utilizar siempre una clase de este tipo, una clase dummy, para que cuando utilicéis loggers en las aplicaciones la category, que es ese logger, sea siempre el mismo, ¿vale? No empecéis ah, pues ahora como estoy en error handler, pongo aquí error handler, ah, como ahora estoy en el controller, pongo el controller, no, porque luego la gente que se dedica a mirar logs de IT, pues se acordará de vuestras madres, en, primer, en primera instancia, ¿vale? Y os pitarán los oídos y esas cosas que no, que no nos gustan. Entonces, utilizar esta manera, siempre una clase dummy y con esto ya tenemos la categoría de la aplicación para cualquier, con lo cual cuando haya que buscar logs de nuestra aplicación, esa es la categoría que, que manda, ¿vale? Eso es. Esto lo que hace básicamente que veáis es súper tonto. Llamo al siguiente dentro de un try-catch, ¿vale? Okay. Y según la excepción que venga, pues bueno, en este caso utilizo el telemetry client de App para traquear la excepción. A todos los logger que me hayan metido en ese Core os voy a mandar la excepción. Y lo que hago es utilizar algo que me permita crear ese error eh, genérico para todos, ¿vale? Aquí iríamos en función si tenemos excepciones personalizadas, tipo, eh, pues eso, que no encontramos un elemento, pues podemos levantar nuestra propia Not Found Exception, una Domain Exception, lo que queráis. y en base a esas excepciones generamos los mensajes de error, una Domain Exception pues podría ser básicamente un 400, una Bad Request, un, no sé, lo que queráis, ¿vale? Pero ahí ya es jugar. No hemos metido más excepciones para no no complicar. Y esto básicamente lo que hacemos es tenemos una factoría que se encarga de generar los mensajes de error, que ahora os vamos a enseñar, que en la parte de API, aquí en infraestructura, hay una clase que es HTTP error, ¿vale? común para todo, que tiene un código, un estatus, ¿vale? un código por si tenemos que devolver un código para algún tipo de ayuda o lo que sea, el mensaje, colección de mensajes que mandamos al usuario... El developer message, porque es importante que en desarrollo, cuando estamos invocando la API, nos venga esa traza para no tener que ir a mirar logs o pantallas en el core. O los errores de validación, ¿vale? Este mensaje es homogéneo. Entonces, aquí lo que hacemos es, pues eso, crear el error. Y cuando creamos, incluso, pues podemos hacer cosas como esta, ¿no? Si estoy en desarrollo, pues te pongo el developer message. Si estoy en producción, no te voy a enseñar el stack trade de mi código, ¿vale? Entonces, cuando ejecutamos esta aplicación, hemos metido un controlador muy tonto que falla. ¿Vale? Vamos a hacer que arranque Swagger. Como veíamos antes, pues ahora nos arrancará Swagger de manera chula. Entonces, si llamo a este controlador de fail y ejecuto, vais a ver que va a levantar una excepción. ¿Vale? Esta excepción eh, ejecutará el, ese middleware. Eh, no, perdón, esto ha fallado por lo siguiente. Porque en la parte de startups hemos metido... Eh, sí, el este. developer exception page, quítalo. ¿Vale? Este sería un caso de utilizar un... Podríamos utilizar aquí el, el, if, el use if else. Podríamos jugar si meter el developer exception page o no, ¿vale? Vamos a dejarle de carga vamos a invocarle. Ejecutamos, ¿vale? Esto al final, eh, voy a poner un error en el middleware, ¿vale? Esto va a venir aquí, porque en teoría habría llegado primero ahí, ¿vale? Esto levantará la excepción, saltará nuestro cliente, genera la excepción y genera este mensaje. Un status, un 500, el código no quiero nada, el user message es un internal error, ¿vale? y aquí tengo la traza para verla directamente aquí sin tener que irme a los logs. Que el developer, esto, el developer mensajes lo registra en base a si estás en desarrollo o estás en producción. Eso es. Entonces, si juego con las validaciones del modelo, ahora os enseño la validación, y ejecuto, está el ejecute, aquí, veis que se ejecuta el middleware, ejecuta, y tengo el mismo mensaje, en este caso con un 400, el user message es there are validation errors, y en las validaciones van todos los errores de validación del cliente. ¿Cómo lo hacemos esto? pues básicamente siguiendo manteniendo esa clase http error, pero en este caso utilizamos un filtro que está aquí, ah, que es el ValidModelStateFilter, state filter, Eso que es. lo que hacemos es si el modelo es válido, tira, si no, del de model state sacamos los errors y con esta clase, el http error que tiene este método, pues creamos es. el error. Vale, ¿Por qué? O sea, Porque sí. podríamos utilizar el método que viene, que le podemos pasar el model state y nos genera, pero ya... Estaríamos no homogeneizando los mensajes. Tendríamos un mensaje de error por un sitio y por otro lado el mensaje que nos provee o que Eso nos ha dado Microsoft para validaciones y no queda muy, muy fino. Vale, entonces con lo que os acaba de contar Luru, este filtro, ¿vale? lo que está viendo es que si el model state no es válido, nos saque este error, o sea, que nos, nos llena el resultado de la request con este error. Por favor, nunca volváis a validar en el 2018 en un controlador if model state is valid, ¿vale? O nunca volváis a validar parámetros dentro de una acción de un controlador de si el parámetro me viene vacío. Podemos usar route constraints, ¿vale? Siempre hay mecanismos para dejar los controladores lo más vacíos posibles, que es lo que nos interesa, porque al final son la mera capa de de transmisión de un mensaje a nuestra capa de negocio, Eso ¿vale? Es. Tener un único punto donde atacarle, ¿vale? Que no tengamos que estar mirando controlador por controlador. Si aquí hay un model state invalid... valid, si tengo un try catch exception por aquí, por allá. Al final las excepciones fugan, los status trace se van. Son malas prácticas ahora de gestión es, de este tipo ¿qué, de dólares? ¿Qué ha lanzado Luru? Lo que ha lanzado Luru es lo de añadir speaker que lo ha dejado vacío. Veis aquí que el speaker recibe un nombre y una descripción. Y yo tengo aquí una de speaker validator, ¿vale? Nos olvidamos de los data notations. Hay una librería que se llama Fluent Validation que lo que hacemos nosotros es crearnos una clase que implementa un abstract validator del modelo que queremos validar y podemos con un fluent API hacer validaciones. ¿Vale? Podemos decirle que, por ejemplo, queremos que el nombre tenga una longitud mínima de 2, que la descripción tenga una longitud mínima de 10 o podemos pasarle un func de un booleano y hacer la validación que nosotros queramos y que devuelva true o false. ¿Vale? ¿Cómo, registramos este... ¿Cómo registramos esto dentro de la configuración? Lo único que tenemos que hacer es... Eh... Utilizar el Add Fluent Validation y decirle que queremos registrar todos los Abstract Validation que se encuentren en el assembly donde está este tipo, ¿vale? Y se acabó. Lo que va a hacer Fluent Validation es colocarse como un resource filter pronto en el pipeline de filtros de MVC, va a validar el Model State y ya está, ¿vale? Él no se va a encargar de parar la request. Lo que te va a decir el que Model State is, no, es, no es válido y va a, llegar, va a llegar con errores. Este filtro que ha registrado Luru, el Valid Model State Filter, es el que se encarga de parar la request, ¿vale? Pero eh, con este mecanismo de tener los, los abstract validator con configuración fluent, nos quitamos testear el Model State en, con el filtro en el controlador y, además, no tener que poner data notations dentro de las clases, ¿vale? Que a mí, por ejemplo, me da mucha rabia. Y luego, para terminar, lo que os queremos enseñar Host service, ¿no? es la parte que ha metido Microsoft de los, las tareas en background, ¿vale? Veis aquí tenemos un, un ADL que se llama background services, ¿vale? Y hablando un poquito del pipeline de ejecución de, de webhost, ¿vale? Hay una clase webhost que cuando arranca pregunta al contenedor de dependencias. Hola, contenedor de dependencias, dame un i enumerable de eServiceCollection. Quiero saber si el usuario te ha registrado service, eh, algún eServiceCollection dentro del inyector de dependencias. Si es que sí recupera los, las colecciones, lo que va a hacer es llamarnos a nuestras clases, ¿vale? Las clases, por ejemplo, serían de este estilo. Esto es una, una tarea en background que hereda de eHostedService y donde nos llama el pipeline de Webhost Builder de Webhost es a este Start Async pasándonos un cancellation token ese cancellation token lo que representa es si el usuario ha pedido cancelar el host ¿vale? bajar el host entonces ese cancellation token nos va a entrar como cancelado para que nosotros podamos hacer un gracefully shutdown de todos los procesos que tengamos en ejecución ¿vale? entonces si os fijáis si yo me vengo aquí a la parte de test funcional test que yo tengo aquí un host. Este host no me está registrando mmm, ningún host e hosted service. Y, además, está diciendo que está utilizando el no-notification queue, que es no quiero notificar nada a la cola, ¿vale? Entonces, si yo cojo los test y los ejecuto, ¿vale? Si yo ejecutara este test, eh, add the speaker to the list, yo lo corro. Esto lo único que me está haciendo es configurarme un host con estos servicios. El API, como os hemos dicho, solo configura lo que le atañe, la parte de MVC, la parte de los metadatos. Y veis aquí, ¿vale? Ahora, ahora iréis para que me enseñe al Teams. Veis que este test ha corrido y yo aquí en el Teams no recibo nada, ¿vale? Porque gracias a la configuración del host eh, de test, sencillamente estoy validando la lógica, un test funcional de la de speaker, que funciona, ¿vale? Y es que os fijáis, y con esto ya pasamos a las preguntas, os lo explico muy rápido. La capa de aplicación de un servicio, que se llama Speaker Service, que tiene este Notification Queue Publish y tenemos dos implementaciones de él, ¿vale? Tenemos el No Notification Queue, que no hace nada, que es el de los test, el que registramos, no publica nada, y luego tenemos el Notification Queue, que es el que vamos a utilizar de verdad en producción, ¿vale? Que lo que usa es una cola y hace eh, en, en queue y de queue de mensajes, en cola y desencola mensajes, para que los lea aquí en nuestra tarea en background, ¿vale? Registramos este servicio como singleton, ¿vale? Para que solo haya una instancia dentro de la aplicación, que siempre es la misma. Y aquí es donde entra nuestro background services, que hemos llamado Speaker Added Teams Notification Services, que quiere decir, cuando alguien añada un speaker en nuestro API, queremos que lo notifiques en un canal del Teams, ¿vale? Y vemos aquí que lo que va a hacer es inyectarse ese notification queue, que en este caso, en producción, va a ser el notification queue de verdad, el que publica mensajes, no el de test y lo que va a hacer es mandar a esta URL de Office, ¿vale? que es un webhook, va a mandar el payload del speaker que hemos añadido en el API. ¿vale? Va a hacer un post y nosotros nos tenemos que encargar de la repetición. ¿vale? El, el webhook solo nos va a llamar al start async. Nosotros nos tenemos que encargar de la repetición. ¿vale? Si no, eso se sale, la tarea muere y adiós al hosted service. Con lo cual, una buena manera es, mientras que este cancellation token no se haya cancelado, quiere decir que el servicio sigue corriendo, Ejecútame, por ejemplo, cada 10 segundos, ¿vale? Vete ejecutando. Si este cancellation token ha muerto, pasará por el stop async y, y tirará abajo la tarea, ¿vale? Entonces, si yo arranco aquí esto ahora, si vemos el registro, y con esto terminamos, ¿no? Si vemos el registro del host de verdad, ¿vale? No el de, el de los test que está aquí en program, vemos que yo le estoy registrando un e-hosted Service como un Speakhead Added Teams Collection Notification Service. ¿Vale? Cuando el speaker service haga la de speaker y le pasa al notification queue un mensaje de publica, lo que va a pasar es que vamos a tener inyectado justamente el servicio que necesitamos, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí y le digo, añádeme un speaker y aquí, por ejemplo, añadimos a... ¿Quién podemos añadir? A Ranan. Ranan is sitting at the end of the room. Ranan Weber. Did I write it? Well, greeting. ¿Ya? Yeah? Babylon.js core member team. ¿Ok? Y si lo añado y lo ejecuto, ¿vale? Está dándome aquí un 201 creado y si nos venimos aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos en el Teams, como tenemos registrado ese hosted service a través del host, que antes no lo hemos hecho, y tenemos registrado un notification queue que será auténtico, ¿se ha visto el Teams? Que no sé si se ha visto. Sí, sí, sí. Pues hemos visto que ha llegado un mensaje al Teams que pone nuevo speaker añadido, Ranan Weber, Babylon Core Team. ¿Vale? Por eso la importancia de que las cosas no estén dentro de la caja del API, porque si metemos todo dentro no vamos a poder sacarlo luego eh, si estamos haciendo test funcionales o si estamos haciendo otro tipo de configuraciones en nuestro proyecto. ¿vale? Todo lo que esté dentro de algo cerrado, estamos acabados. Un minuto para preguntas. Querían hacer una por aquí, ¿no? ¿Dónde está nuestro azafato? Venga, azafato. Vamos, Guapetón. Sí. Con el, con el tema del directory.build, ¿puedes gestionar todo el multitario que tienen varios proyectos? ¿O solo creas variables dentro del directory.build y después de, dentro de cada cspro ya te gestiona todos los nuggets si editas uno u otro según la versión que quieras soportar? Esto es un poco como el gtgnor, ¿vale? O sea, tienes, como te he comentado, un proc siempre mira hacia arriba y cuando digo hacia arriba digo hasta c dos puntos barra, ¿vale? Si lo metes en la documentación, si tú estás en la carpeta de un proyecto, vais subiendo niveles hasta que encuentres su directory.buildprofs, ¿vale? Si, dentro de, si sube dos niveles y encuentra un directory build props, todo lo que tenga registrado ahí le va a afectar. Pero creo, ¿vale? porque eso en la documentación no viene bien claro y no lo he tenido ocasión de probarlo, que puede seguir subiendo y puede mergear los resultados metiendo tú una condición que sale documentada en Microsoft para poder hacer un merge de ellos, siendo el más cercano al CSproj el que sobreescribe los valores. ¿Vale? De todos modos, el target de, por ejemplo, si, si tú al final tienes dos sitios a los que hacer target, ¿no? o sea, net standard y netcore. Normalmente todo tu proyecto hace, hace target a lo mismo. Entonces, si lo declaras en el archivo donde lo hemos declarado y todos tus proyectos donde pone target framework, le metes esa variable, los vas a poder cambiar eh, de un plumazo los dos. No sé si es esa la pregunta. Sí. Eh, señores, quien tenga más preguntas, mm -hmm. si queréis, pues para terminar en hora y respetar a los demás speakers, si tenéis cualquier duda, eh, venís ahora, no la preguntéis a Carlos a mí sin ningún problema o si nos pilláis por donde queráis, nos no podéis comentar lo que queráis libremente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.